¿Tienes un negocio online y no vendes todo lo que querías? ¿Eres un emprendedor un marquetero y quieres empezar a vender y no sabes ni por dónde empezar? Pues tengo aquí la solución y es sencilla y sobre todo gratuita. Si le das en el enlace, accedes a esta web, ¿eh? vienes aquí a la caja, me dejas tu email y recibes un... Curso de email marketing 100% gratuito, donde puedes empezar a generar ventas. Así que, más fácil imposible. Te lo dejo aquí, no te olvides, soy Quijote J.J.CoproVetting, nos vemos.